La policía ha capturado a cuatro personas involucradas en el doble feminicidio en Potosí. Tras un intenso trabajo por parte del Ministerio Público y la Fiscalía, se logró capturar a los presuntos autores del doble feminicidio de las hermanas Olmedo, que consternó a la capital potosina. Y no es eh, solamente decir que queremos ser ciudadanos, sino también ser parte de esto. Desde el primer momento que nos hemos enterado con la responsable de género de la gobernación, ...nos hemos constituido nosotros... ...en lugar de los hechos... ...nos hemos constituido también... ...en la morgue... ...y ahí hemos... Oh, ...ya empezado también a pedir... ...en este caso que la policía... la fiscalía... ...y principalmente el DASI... ...hagan su trabajo... ...ellos han hecho su trabajo... ...hemos respetado... ...en algún momento... ...hasta la confidencialidad... ...que ellos han pedido... ...el día de ayer ya... ...se nos ha informado... ...que habían... ...resultados, ¿no? Oh, bueno, hoy día... Se ha presentado ya a los, a los posibles autores, porque todavía hay que mantener la presunción de inocencia que es la Constitución. Pero en los hechos si ya hay personas que han declarado, inclusive la participación misma se ha logrado el día de ayer después de unos allanamientos que se ha realizado en las diferentes bocaminas identificar a los presuntos sospechosos y es así que en una primera circunstancia se procede al arresto de adolfo laime chambi alias el chino quien eh, según entrevistas de algunos de sus mismos compañeros de trabajo desde el día del hecho él se encontraba completamente nervioso a, al momento que ha sido interceptado él se da la fuga se da la fuga, pero es, eh, eh, bueno, inmediatamente agarrado por los funcionarios policiales y es autor confeso. El mismo relata todo lo que habría realizado el día de, del hecho, ¿A qué, a qué hora se habría reunido con las personas que han cometido este ilícito, a qué hora se habrían interceptado a las dos muchachas que han perdido la vida y también que sí se ha procedido a la violación y producto de, de el auxilio que pedían estas dos muchachas estos han decidido quitarles la vida utilizando las rocas, las piedras que se encontraban en el lugar se, tenemos como otro aprendido al señor Darío Castro Gazado, al David Castro, al señor Juan Carlos Mamani alias uh, el Carlitos y tenemos una persona también que en calidad de testigo que se encuentra arrestado.